a esta envasadora o a, o a, la, a las demás también? Eh, son dos Tenemos dos envasadoras más. No tengo el nombre todavía. No, pero, pero se van a, a... Claro, de aquí vamos para allá, para las otras. No, porque la persona que se conecte, no, no puede conectarse pues tiene que ser inapa, por vía inapas. Es lo legal. Si usted se conecta ilegalmente, pues va a ser desconectado. Porque para una persona está legal, tiene que ser inapa que le, que, que le conecte.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 Ese bombeo no supla a nosotros de agua, porque ese es el problema, nosotros no queremos movimiento, no. Si ellos resuelven, ojalá que ellos resuelvan, porque nosotros, a nadie le gustan los movimientos volgarios. Y ustedes saben que para mañana tenemos nosotros un movimiento volgario, y hoy, si no resuelven, hoy mismo vamos a sacar una marcha de aquí, pa, para andar por, por los espínolas, para calentar el movimiento volgario de mañana. Ese es el sistema de hoy.